A todos, y aquí estamos en la primera ronda de este campeonato con, con estos maravillosos porchos 911, la Summer Cup organizada por Mazazos, por Team Mazazos y por RRS. Tenemos aquí en cabina a Jesús Huerta y a Esteban Maurel. Bienvenidos los dos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues antes de nada, saludar a los telespectadores y. Y que nos comenten por el chat cómo se escuchan los los audios, eh, a ver si se me escucha muy bien, a ver si se escucha a Jesús y a Esteban bien. Y, y nada, sin más dilación, va, va a terminar ya... No, acaba de empezar la sesión clasificatoria, uh, la QUALI, eh, en este circuito de dubai Y bueno, primera ronda, empieza el campeonato, tenemos grandes pilotos como Son Simón Edu uh, mil tenemos por ahí a Javier Soto, el eh, famoso Stradivar, eh, a Gorka, Gorka a Amada también, a bueno, pilotos de la casa como Roberto Gil, de Urca, de fanraisers Team, tenemos también a muchísima gente de, de, del Team Mazazos. Y, y nada, bueno, eh, chicos, comentad algo sobre el circuito, eh, sobre el comienzo del campeonato pues eh, tenemos una parrilla de pilotos aquí bastante bastante interesante ¿no? el circuito de dubai este circuito pues eh, inicialmente empezó como un proyecto para la fórmula 1 querían tener, querían traer a dubai la fórmula 1 eh, posteriormente no se pudo por falta de, de seriedad digamos en el proyecto pero finalmente el, el circuito tiró adelante y, y alberga pues eh, alguna prueba importante como es las 24 horas de dubai una de las primeras pruebas de, del, del año ¿no? de, de, de la temporada de carreras y bueno como decías eh, pilotos eh, muy importantes ahí está vemos a Roberto Gil está marcando vuelta también bueno, hay varios que estarán ahora empezando su vuelta por lo que vemos eh, no se van a molestar ninguno ya que parece ser eh, clasificación eh, a, a tipo super pole no sí, eh. la verdad es que viene roberto yo creo que el primer piloto que estaba marcando tiempo de vuelta está, tenía todo en morado eh, tiempo Bien muy bueno ya, ya están cruzando ya están cruzando por línea de meta y Ya tenemos a, a Tony Santa Clara por ejemplo que ya se acababa de meter en primera posición ahora es cuando roberto Miergo le acaba de arrebatar y bueno un poquito a poco vamos a ir viendo cómo se va actualizando esa tabla de clasificación por ejemplo ahí tenemos edu mil que parece está en el segundo sector todavía completando esta vuelta y quedan pues bastantes pilotos todavía por terminar la suya, ¿no? Bueno, eh, sí, todavía queda han marcado tiempo 10 pilotos, quedan otros 10 pilotos por marcar vuelta. Eh, edu Eduo Mil pulverizando esos tiempos, reventando el crono en el circuito de Dubai con esa skin tan peculiar, Rosita y mm. nada, yo creo que Eduo Mil va a ser un claro candidato para para esta esta primera ronda optar a la victoria. ¿no? Así es, de momento ahí tenemos a Edu Mil, que acaba de cruzar por línea de meta mejorando ese tiempo que tenía a Peña. Se, se queda a poco menos de, de un segundo ese tiempazo de, de Edu Mil, uno de los referentes. En cuanto a Race Room Spain, uno de los pilotos más eh, experimentados y con más, o, los más rápidos que, que tenemos por esta comunidad, eh, también está Chai Pinsach que se acaba de hacer con esa segunda posición, también bastante cerca de milio sí. Auguro que van a estar cerca estos dos pilotos. Bueno, Jesús, ¿qué, qué tienes que, que comentar de tu experiencia con? Con este coche en este circuito. Recordar que estamos viendo los Sports los Deutschland, los Sports alemanes, en realmente el GT3, ¿no? Sí, es el, el, el coche que se usa para la carrera Cup. Y bueno, este es el Split 1, donde han conseguido clasificarse los mejores. Y luego tenemos abiertos dos Split más para seleccionar los ocho mejores pilotos de cada split secundario con el. con el Porsche eh, Carrera Cup creo que es. Exactamente. El otro el otro setup, las condiciones sí son fixed, vale, el uh -huh. setup fixed y los otros otro servidores. ¿eh? Pero en este servidor eh, el coche no tiene ABS, no tiene de control de tracción si pueden tocar algo del reglaje uh -huh. y, y yo espero que esté bastante igualada la carrera ya tenemos ahí tiempo de referencia de edu o mil sabi Pinsat, como no va a estar muy pegado al piloto gallego eh, josé peña también lo tenemos ahí con 202 los dos únicos pilotos que han bajado del 202 son edu y sabi con ese 201 eh, de momento de momento javier soto no ha marcado tiempo estaban esperando <ríe> a marcar tiempo en los últimos minutos de la sesión bueno edu viene mejorando el primer sector me parece que le, le han arrebatado el tiempo en esta de segundo sector puede ser tiene pinta que haya hecho unos track. Ahí también tenemos a Xavi Pinsach excediendo eh, límites de pista, puede ser. No, el mejor, el mejor en el primer sector lo tiene Edu. Ahí bueno. va Estradi, eh. Ahí va Estradi, que viene haciendo buen tiempo. Tercero se, se coloca. coloca tercero con ese a medio medio segundo de Edu Mil. Buen 2 -2. tiempo para Estradi. Tiene un poco de margen. Yo creo que Javier Soto va a conseguir llegar a ese 201 seguramente en clasificación. Por lo menos lo va a intentar. Bueno, y eh, comentaros que carrera de, de 20 minutos, eh, dos, dos mangas de 20 minutos. Eh, va a estar muy interesante ver la segunda manga. Eh, 30 incidentes de límite. Y, y nada, en este circuito de dubai que la verdad es que es un trazado a mí personalmente me gusta bastante. Es una de esas muchas obras de German Tilke. A pesar de, de ser de, de ese diseñador de circuitos que a mí no, no me hace especial ilusión, pues eh, sí que es un, un circuito que encuentro más divertido, no tiene esos eh, desniveles, un, unas curvas que, que son bastante exigentes y también pues que se dan para para buenas batallas, creo yo. Bueno, Edu Milbech, que sigue mejorando ese primer sector poco a poco continúa sacando milésima y milésima de donde no las hay porque ha marcado un tiempazo un 2-0-1-5. De momento el piloto que más se acerca es Xavi eh, vamos Se a enfocará a, a Xavi también y lleva la misma skin que, que Edu. Bueno, si me permites el comentario, eh, parece que Edu -1000 tiene potencial de... Incluso llegar a, al 2-1 clavados, o sea, si pudiera hacer bien bien la vuelta, si hiciese perfecta en el primer sector, la había visto mejorar una barbaridad de tiempo. debemos a ver qué, qué tal le va esta vuelta. Cruza por línea de meta, mejora, parece ser 2-1-3 y lo dicho, podría podría bajar hasta el 2-1-0, incluso. Acercarse al 2-0. Bueno, de momento ya, ya son tiempos bastante buenos los que estaban marcando los, los pilotos. Eh, mm. Siempre yo creo que la, la primera vuelta que das cronometrada la intentas asegurar. Ya quedando a falta de 5 minutos para que termine a cual Creo que los pilotos ya están rezando su propio límite en cada curva y, y mejorando su, sus propios tiempos también. Sí, tenemos a varios pilotos siguen mejorando sus tiempos de vuelta como es el caso de Gerard Red. Y por lo que veo bastante igualado desde el segundo puesto hasta el hasta el sexto podrían estar o incluso más podrían estar batallando en grupo quizás edu consiga escaparse fácilmente pero bueno nunca se sabe no son carreras y en las carreras puede pasar de todo siempre Mía, Ahora ¿cómo? sí creo Ahí. que tengo la, la configuración Ahora sí creo que tengo la configuración este, ¿Se me oye? Sí, sí se te Perfecto, Es que está muy lejos Está Jesús? bien, ya listo Sí, bueno Ahora sí, ya, ya estamos Es que no se me abrió el overlay Pero pues algunos problemas técnicos Ya está solucionado y bueno ya, ¿Qué te parece el combo que... Ya podemos empezar Jesús, ¿qué te parece el combo que han propuesto Para esta primera ronda del Team Mazazos? Eh, pues de la sí pues sí, sí, sí, un buen combo, la verdad eh, Este de Dubai, eh, una pista en la que Poco, pues personalmente poco he rodado eh, En algunos simuladores, ¿no? ¿no? En este no, cabe, cabe decir Los Porsche de Tushland, eh, pues Muy parecidos a los Carrera eh, A los GT3, digo, a los GT3 eh, GT3 Car, pero claro, sin ABS y PC Entonces... Eh, es un, una dificultad no un poco mayor para los pilotos a visitar ese coche pero por lo demás pues creo que es muy similar eh, ya lo estaba probando en, en tienda y de ahí poco más puedo decir va ah, a ser complejo, una carrera eh. muy divertida con esos coches y, y espero que, que pues nos dé un buen espectáculo ¿no? para delitar nuestros nuestros ojos sí, yo que... por hacer por hacer la comparativa diría que este este porsche gt3 cap es mucho más dócil que no el de racing cuando pruebas el de racing uh, es complicado de llevar la verdad patina bastante uh, supongo también el modelo de neumáticos de, de racing favorece uh, que, que te sientas sobre hielo a veces en este coche sí, precisamente eh, eh. Ahí vimos a Javier Soto también que está marcando morado en el sector 1 no, A ver si lo pueden enfocar, no sé, por eso decía sí, Frank si es que sí, podíamos sí, sí. ver los tres la misma pantalla Pero bueno, al parecer no se ha podido se, sí, eh, sí, sí, sí, se suele enfocar automáticamente los pilotos que van haciendo los mejores tiempos Así que seguramente ya se nos haya enfocado a los tres a, aquí a nuestro amigo Straddy Parece que lleva muy buen primer sector, está mejorando sí, sí, sí. el absoluto. el se segundo sector se queda, se, se queda un pelín atrás, eh, dos décimas. Eh, no obstante, es eh, un tiempazo el que está marcando. Aquí eh, Javier Soto. Brojo, viene con todo, eh, viene con todo, a ver cómo cierra ese tercer, tercer sector. La zona revirada, esta anterior. Uh, uy, Bien, ahí, aborta, ¿no? eh, aborta, ¿no? aborta vuelta, ¿no? parece ¿no? ser. Tenía problemas, veía como que se reducía y, y creo que ya... Que no le da, ¿eh? porque ya queda un minuto cincuenta de clasificación, habías habiendo abortado la vuelta con una clasificación privada, pues no le va a dar lamentablemente a Rayroom. Eh, no, ni para dar una vuelta de preparación igual, eh, o sea Va a estar eh, ya va a cerrar su clasificación a seis décimas del primero no obstante, una cuarta posición provisional para él que no está nada mal para efectuar esta salida. Y bueno, depende y de cómo, pues podría estar luchando ahí por las primeras posiciones, ¿no? Y sí, exactamente. Como también vemos que del segundo al cuarto se está apretando mucho la cosa. O sea, eh, pues Edu. He ahora mismo en primera posición con una diferencia sobre el segundo de medio segundo. Eh, pues... parece inalcanzable en, en cualquier situación casi, la verdad. Es eh, un pilotazo, eh, lo elogiamos mucho, pero es que realmente lo merece porque es un piloto que se lo trabaja mucho, vemos eh, muchas veces y está dándolo todo en carrera y siempre está ahí eh, en primeras posiciones, si no es el primero suele, suele rondar el podio. Y si sí, ahora acaba de meter tres décimas en claro. o sea, aún no ha cerrado el libro de Lu. Exactamente, es lo que, es lo que comentaba, ¿eh? que estaba cerca de, de, de esos dos minutos cero cero. Uh, parece que pero... se va a cerrar ¿no? la, la clasificación, pero tiene tiene ese potencial de hacer una vuelta todavía más rápida de la que ha marcado. Sí, con 25 segundos pues no le da para, para cerrar esa vuelta, pero igual... No creo que hay que hablar este de, de, ya un poco más de clasificación porque se nos acerca la carrera, eh, mi amigo Esteban. Sí, vamos, eh, a vamos a ir repasando posiciones. Tenemos a Edu Mil primero, segundo José eh, Peña, Xavi pinsach eh, cua eh, tercero, cuarto es Javier Soto, eh, nuestro amigo Estradi como conocemos, pere Tutusaus que ocupa la quinta posición, eh, suena ese apellido, Tutusaus y bueno ya nos cambian de, de plano vamos a ese warm-up pequeño sí, warm-up de tres minutos para que los pilotos eh, pues eh, vayan eh, haciendo últimos ajustes últimas eh, eh, cosas que necesiten y, <laughs> y bueno eh, y la carrera. Eh, tenemos a Roberto Miergo que te has quedado por ahí se, en sexta posición, Gorka saldrá el séptimo, Jesús Martín el octavo, Roberto Gil el noveno y Luis Bisiotto el décimo, hasta ahí los diez primeros, luego ya el un décimo, Tony Santa Clara, Andrés Rojas, Rubén Morán, eh, José Luis Rodríguez, Félix Pérez, Gerard rep eh, Marcos Pregi, David Figueroa, González Gonzalo Rodrigo perdón, y David Rico. Ahí los 20 primeros, los, los 20 prim los pilotos que hay en vista. Pequeño warm-up, como bien decía Esteban, eh, probando los pilotos esos neumáticos fríos, esas gomas que no tienen la temperatura óptima, y va a ser decisiva esta primera vuelta, este comienzo del campeonato, este campeonato que, que organiza. Eh, tiene mazazos? mazazos Y RRS Estoy viendo yo aquí Y efectivamente Aquí en Dubai, autódrome Circuito muy peculiar, la verdad eh, Tierra por todos lados Pero no en pista felizmente Al menos hasta donde podemos ver uh -huh. Y bueno A ver, interesante eh, Trazado, por cierto, ¿eh? A ver si de repente se puede enseñar en pantalla, tal vez. Como comentabas, trazado en el desierto de Dubai que bueno se, siempre suele arrastrar bastante, bastante arena, ¿no? Suspensión y eso pues acaba todo en la pista, el, el tema de, de adherencia, de desgaste de neumáticos también es, eh, es un factor a tener en cuenta en esta pista normalmente. Pues, por el propio tema de, de, de toda esa arena desértica ¿no? que, que que aterriza sobre el trazado claro pol, pol, cómo se dice polvaderas polvo o sea cuando se levanta el Polvaredes, polvo de sí, la arena sí, tal vez eh. eh, sí bueno pues... bueno eso esperemos no ver esto en pista porque dichas polvaderas no pueden ser de tierra si no hay los neumáticos dando vueltas Que podían sí. significar trompos o pérdida de control, esperemos a ver esos Y nada, ya quedan 10 segundos para que los enojos se pongan en rojo Se baje no. la bandera verde y como diría, no sé, Sean, ¿quién, quién ¿quién diría? Gonzalo Serrano, sí. si parpadean se lo van a perder <ríe> Exactamente bueno, a ver. Pues ya estamos a puntito de empezar. Eh, tendrán los pilotos un minuto para colocarse en parrilla, como viene siendo habitual. Y empezaremos a ver cómo eh, los coches se van colocando en esa recta principal, dispuestos ya a tomar esa salida, haciendo ajustes eh, de, de última hora en el setup para... Quizás que rellenar el depósito de combustible para tocar alguna cosa del diferencial o alguna historia que no les ha gustado. Que los pilotos de ahí con sus jefes mecánicos sacando la llave inglesa y demás. Bueno, pues ya tenemos casi todos los pilotos en pista. Quedan eh, ya solamente dos, parece ser, en, en boxes. Bueno, ahí estamos. Semáforo Gracias. en rojo, 20 minutos por delante en esta primera de las dos carreras de hoy. Y vamos a ver cómo salen estos pilotos. Ahí vemos ahí las luces encendiéndose. No, y no, no, se no, no, pone en verde. <risas> Empieza la carrera, vamos a ver esa salida. Esperemos que sea limpia. De momento parece que salen bastante bien. Uh, un poco de, de humo de los neumáticos, nada preocupante y parece salida, que Hugo Mil y Chaves Pinzach eh, se hacen con esa primera segunda posición eh, en esa primera curva ahí está Estradi en tercera posición el cuarto es eh, a peña quinto Martín a Santa Clara en paralelo van a encarar esa curva a ver las heces a ver quién pega la posición se dan se dan toques ojo aquí puede haber algo de polémica bueno, bueno el de chapa chapa eh, habitual en carreras de turismo es eh, cosa eh, más que normal, el problema eh, viene cuando el chapa-chapa es demasiado agresivo y, y cuando salen coches de pista. Pero de momento parece bastante limpia esta primera vuelta. Eh, Edu Mil que ya bueno, ya empieza a sacar ventaja, eh, esto de este hombre ya es que <ríe> es eh, es descomunal, sí, sí. ¿no? Cuidado, es que vemos por el interior como adelantó dice. a Roberto Mielgo, parece que sale vale, vale, peor vale. de la curva y vuelve a recuperar vale. el interior por ahí. Eh, eh, Martín, que, no, no, a ver si puedo ver el nombre. Sí, eh, estoy. Martín. No sé por qué Jesús, no me Martín. Jesús Martín. Perdona, eh, no, no te oigo bien. Gracias. Eh. cortado. Jesús Martín estaba Jesús en la Martín yo creo que le ha ganado la posición Tony Santa Clara que está en sexta posición Bien. José Peña está que por dentro se tira uy uy uy uy uy madre mía paralelo triple ahí se, se colaba tú tu eh, en esa maniobra en la que uno intentó adelantarlo se iban los dos hacia afuera y se colaba por dentro pero tú tú sabes con todo el todo el... La. Va a tener rebufo en la recta sí, eh. Bueno, está más que emocionante esto, ¿no? Esta segunda vuelta ya, ¿no? Sí, sí, ahora va a tener rebufo en la recta Este, Tutosarus, creo, ¿no? Acechando sí. ahí a, a José Peña Atención que se tira por fuera Ese... bueno Uy, ahí, trompo de Borca, Borca creo. acaba de trompear, sí Sí, sí, sí, sí, sí trompo de Borca Tompo de Borca que venía en la posición eh, Personalmente no recuerdo Cómo clasificó pero estaba ahí en el top 10. Eh, muy era, buena... Jesús. era Jesús Martín quien se tiraba por fuera en esa primera curva intentando uh, un adelantamiento pues uh, un poco.. <ríe> un poco suicida eh, pero oye no pasa nada, eh, no, no se lleva a nadie por delante, o sea todo bien <ríe> Bueno, de momento tenemos a Edu Mil que está tirando Bastante fuerte, eh, se distancia ya a dos segundos de xavi Pinchat, el piloto de Virtual Racing Girona, y justo por detrás ya viene este grupito que estamos viendo, liderado por. Oh, bueno, sabios. se tira por dentro otra vez, se tira por dentro otra vez, Jesús Martín, dando espectáculo en estas primeras vueltas de carrera. Madre mía, qué espectáculo, ¿eh? de verdad. edu Mil ya parece que lo tiene. Ganado, ¿verdad? <risas> no, ahí diría, pues, esto tiene pit no, esto es una carrera sprint, ¿no? Sí, sí, bueno, exactamente, hay la... Sí, y lo mismo con eh, Pinsach y la Soto Ambos a dos segundos de sus respectivos coches eh, anteriores Y vemos como, como, de repente tal vez Porque creo que si sí, es que el podio no está cerrado porque vemos aquí el, el grupito del tercer clasificado, que es Estradi al quinto, que es... no veo los nombres completos. Ahora <risa> mismo el grupo más interesante. <risa> o sea, de ver, Antonio Peña. Liderado por Javier Soto, por Estradi. Ahí lo tenemos <risa> siendo atosigado por Roberto Mielgo, que intenta disputar esa tercera posición. José Peña justo por detrás. Tony Santa Clara ya se cae un poco. La opción se tira por dentro Marcos pregi Cantaba. Sí, me parece que era por la octava posición. Bueno, cuidado con Roberto Miergo, que tiene ya tiro a Javier Soto, al amigo Estradivar. Recordaros que muchos pilotos de estos son streamers y podéis ver su onboard en, en sus canales respectivos, tanto en Twitch como en YouTube. Yo creo que casi todos retransmiten el directo en Twitch. Mm. Y bueno, invitaros Atención a, a por a dentro, los. Roberto Mielgo. Se va a intentar colar en esta curva. Y vamos a ver si lo aguanta Estradi por fuera. Me parece que sale mejor de la curva Estradi al trazar por el exterior. Luego tiene el interior para esta eh, curva izquierda. Se intenta hacer la contra. Roberto que aguanta por oh. el interior. Atención, porque se lleva puesto ese otro coche. Eh, no sé de quién se trataba. Eh, eh. Creo que era Tony Santa Clara que ha, ha, ha perdido la, la referencia de frenada y se ha llevado puesto a, a Roberto Miergo. Bueno, al final. Bueno, bueno consolidada la tercera posición javier soto la mantiene y roberto miergo se ha distanciado un poco bueno sin mayores consecuencias daños para daños para jesús martín que lo veo con el parachoques delantero deformado y un poco de un poco de, de bollos ¿no? en su carrocería ese Porsche está en. Sí. El, lo veo triste ese Porsche. Eso ha sido de la primera vuelta. Eh, creo que ha sido José Peña el que ha dado. Sí, por detrás Sí, a sí, Miguel, sí. sí era era el coche azul y negro de José de de Antonio Peña, perdón. Y. Sí, y bueno, no equivoco, está. En, en, si no me equivoco, José Peña puede ser Mada. No sé. Como tiene un nombre puesto no. diferente. ¿no? Bueno, el... No. bueno, el amigo Javier Soto que. Hemos estado disputando carreras en ranked en reino durante toda la semana. Ayer estuvimos Diurka, Jesús Huerta, yo eh, Reyta Takazagua, ahí en Spa con los GT3, nos lo pasamos muy divertido. Y ahora mismo, fijaros que. Bueno, acaba de perder Uy. varias posiciones. Slow down, eh. Sí. Se ha llevado un slowdown por exceder los límites de pista penalización bastante común sobre todo en estos circuitos que las escapatorias son todas asfalto pues es muy fácil salirse de pista y, y bueno pues eh, decirle un poco de adiós ¿no? a, a, a alguna opción que tenías de, de carrera sí. o atención por dentro José Antonio Peña agresivo en ese adelantamiento parece que uh, se ha llevado la peor parte trompeado la salida de curva debido al control del peso de, del coche, ¿no? Se le han ido los pesos. Se está teniendo algún, algún problemita con el porsche y no le están saliendo las cosas. Realmente que... No. Es no para... Rubén, Rubén Morán. Morán. Bueno, como las cosas no... O sea, bueno, aparte de la caída de Soto, de la tercera posición, parece que no hay Ahora mismo, ¿no? En esta última vuelta, tanto movimiento Porque sí, los coches están bien pegados pero, Por ejemplo, ahora creo que me muestra la pantalla este, Como Tony Santa Clara eh, ataca a Roberto Miego Que se va a pegar con todo el rebufo ahí No sé si se les muestra también Sí, sí, ahí pero está Tony por el exterior. el exterior Se va a intentar tirar por ahí, pero... Se, a es una curva difícil donde adelantar eh. la verdad eh, si no tienes el interior oh sí, accidente sí, sí, parece ser ya un Porque coche ahí va... trompeado a ver de quién se trataba es que me va, me va mal esto eh no puedo ver de quién se trata me parece que era Roberto gil que, que trompeaba no sé si en frenada sí, gracias eh. Pero.. Eh, Luis Peugeot creo que está en el puesto 20. Si sí, su skin creo. no recuerdo exactamente cuál era ese skin. Luis Peyoto lleva esa skin verde. Si no me equivoco. sé si era. Pero me parece que era el. era Roberto Gil el que metía ese. ese trompo. No me equivoco, porque está en esa decimonovena posición. Vamos a, a ver cómo sigue la carrera. Ya nos quedan, pues eh, ya estamos en el ecuador de esta carrera. Casi eh, quedan 13 segundos para que eso suceda. Es Bonita batalla. Tenemos que por esa tercera posición con Tony Santa Clara y Roberto Mielgo, quien eh, va en y esa van. tercera plaza más atrás tenemos a Tutusaos con con Martín también está y por ahí delante en esa quinta posición entre medias de esos dos grupitos no esos dos eh, las dos batallas incluso pues se van a juntar ahora una a a... ¿no? Sí, la recta principal con todos pegados. Ahora está de que va a intentar a ver si consigue adelantar por ahí. También eh, intenta el propio Jesús Martín, quien se cuela en esa curva 1. En la trazada parece que, que se iba un poquito por ese exterior de la curva. Bueno, vamos a ver. Que que el circuito a ver, Esperemos que no le hayan dado un slowdown A San Martín creo, ¿no? Con ese skin de eh, Medio Gris con una franja No, sonaría. Ah. Ser, eh. que esta es que me había cortado un poco el circuito Pero Esperemos que no le haya sido De mayor problema y no le haya dado un slowdown De la sí, pero, Parece de que no, no No ha mostrado ningún mensaje, así que No no creo que le haya dado. haya otorgado ninguna penalización el, el simulador. Pues a ver. Esa batalla parece. bueno, está intensísima, eh. La verdad, parece que no, que, que no se están uh, adelantando, pero es que están rodando todos al mismo ritmo prácticamente, están todos puntitos y en cuanto nos despistemos empiezan las hostilidades. Ahí va, oh, atención, ¡Oh, trompo. ¿De ¿Quién era? Visto. Parece que era Félix Pérez. sí ese es Félix Pérez que rompeaba en esa curva, pensaba que era P. Cut, que ahora mismo no recuerdo cuál era su nombre, que había sufrido si algún problema, porque ahora mismo está en la vigésima posición. A ver, nos comentas por ¿Qué el costado? chat. Eh, Vitros, malo, buenas. vosotros split retransmitiendo? No, estamos retransmitiendo el top split los otros dos no tenemos recursos, tantos recursos para retransmitir tantas carreras eh, también nos dicen que le han fastidiado la carrera me gustaría ver la recta que ha pasado supongo que podré ver la repetición ¿no? Digo, claro tiene la repetición si la ha grabado la tendrá en, en el disco duro ¿eh? si tiene habilitada la opción de grabar repetir eh, carreras la tendrá la puedes buscar en rey también y puedes reclamar eh, el que tú veas que creas que sea ilegal. Bueno, de momento ahí tenemos a Javier Soto muy pegado a Tony Santa Clara. Tony Santa Clara se ha distanciado un poco de Roberto Mielgo, el tercer posicionado. A ver cómo se defiende Tony Santa Clara. Está haciendo una muy buena carrera, un buen comienzo de carrera. El cacahuete Tingoreca tiene buena representación con Tony, con... Luis Peixoto, creo que Ariel no ha conseguido clasificarse para este top split. Y lo veremos igual la semana que viene. Pero ahí veíamos a Javier Soto, que estaba batallando por esa cuarta posición. O sea, Antonio Peña, que ocupa esa novena, ahora intentando por el interior. Parece que va a salir. Mal de la curva como para intentar ese adelantamiento. Bueno aguanta por el exterior, eh, casi, casi. Si ¿Es bueno, y ya de la pasar por de... Tony está resistiendo ahí esos ataques de, de Javier solo que no ve el hueco. Eh, bastante difícil también este trazado que son curvas que con... no tiene demasiado. Al final, eh, lo que importa aquí quizás es el hacer presión, presionar, presionar, presionar hasta que el, eh, tu rival no diga basta, <risa> no quiero adelántame ya porque es que me está poniendo nervioso. No sí. <risa> tenemos aquí un grupito muy guapo también porque viene por ahí detrás eh, con peña. Con... O sea, o sea, cosa, se que, que se callado. defiende por el interior ahí está eh, Stradi que adelanta por no fuera tenía bien. la posición prácticamente ganada ya a la no entrada bien, de la no frenada para que consolide Javier esa posición bueno posición, pues no, conocemos se visto, ya se ha visto relegado Javier a esa cuarta posición está remontando pero no saber qué tiene a Roberto Mielgo de a dos segundos a menos de dos segundos y te daría opción a ser un podio minutos para que termine esta primera manga recordar que son 20 minutos cada carrerita ahora tenemos otra carrera de 20 minutos y bueno, bueno pues parece que Stradi de momento ya ocupa esa cuarta posición con Relativa comodidad. Aunque Tony se puede lanzar en cualquier momento. Pero ya se va alejando un poquito. Y yeah, a ver si uh, consiguiera en estos cuatro minutos restantes acercarse un poquito a Mielgo. Aunque ya es eh, bastante más eh, complicado. Tendría que marcar buen ritmo. Y de momento parece que el... Eh, la diferencia, esa distancia, no? se sigue esa ese segundo alto dos segundos. Sí, la verdad es que nos comenta de bonita carrera. Eh, están habiendo unos grupos muy guapos de ver. Eh, tenemos a Santa Clara luchando por esa cuarta posición con Javier Sollo, uh -huh. Los cuales están acercando a Roberto Mielgo Por detrás tenemos de aquí a Andrea Rojas por el Rodríguez este grupo también es muy interesante de ver, Gonzalo Rodrigo y Roberto Gil también están batallando, una bueno, Cabarrón que bueno, se tira bueno. por el interior en esta décima posición intentando hacerse con la novena, luchando con Rojas. Andrés sí, Rojas. Poco... Uy, la tira. Acaba de Parece que era.. Pera eh... Totus Estaba eh, ya dos vueltas, creo. Dos sí. vueltas eh, por debajo problemas, de... problemas graves para Pera Tutu que no ha conseguido aguantar eh, bien el, el coche en carrera. Parecía tenía algún problema quizás que. No me aparece que tenga daños, pero. un problema habrá tenido porque estaba rodando mitad de grupo al principio de carrera si no recuerdo mal. en la de se está sí. acercando muchísimo a Andrés Rojas. de intenta meter el coche por el interior. Cuidado que están en paralelo. Ahora interior por para. Fuera, por fuera lo va a aguantar. Ahí estamos, va a intentarlo. Su vida... sí, con su vida sí. esa novena posición esa octava posición, perdón, esa nueva no posición, perdón. Y Andrés Rojas la dice. Así es eh, décima posición ahora para Andrés Rojas que va a intentar recuperarla en cualquier momento. Queda menos de dos minutos para que esto acabe. Esta primera de dos carreras que tenemos por delante ya rebase lo suyo también con Marcos Prey ahora mismo ubicado en, en decimotercera posición y creo que vamos a acoger por el interior no sé a ver si vivimos esta batalla pero sí, estamos más mal ahora con en la décima posición el poder un, y Andrea mucha, mucha acción de cara a este final de carrera que bueno, vemos esas últimas batallas ahí intentando hacerse con esas últimas eh, esos últimos adelantamientos no y, e intentar puntuar un poquito más de cara al campeonato Vamos a ver uh, tres rojas que sigue ahí acosando a, a Gorka. Se están comiendo bastante slowdown los pilotos y eso hace que se, que se acerquen más y haya más batalla. Exactamente, como comentábamos, circuito con mucha escapatoria, muy muy propenso no a a que te, te salgas eh, un poquito de la raya y te pongan ya ese, esa penalización. ¿no? Sí, no, no hay muros cerca del trazado y, y eso anima a los pilotos a arriesgar demasiado, a buscar el límite y muchas veces llevan, ¿no? eso lo damos a una Faltan más escapatorias de tierra o de gravilla, mejor dicho. ¿no? Bueno, pues eh, se está acabando ya esto enfoca de dormir porque es que no lo hemos visto en toda la carrera. con el, el piloto que se posiciona en P1 a 13 segundos de. de Xavier Pinchat. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto 13 segundos de, sí, bueno, de, de diferencia Pinchad entre de, el primero y el segundo. A más de 20 segundos de Javier Soto, de Roberto la verdad es que está haciendo un carrerón Edomil imparable Edu Misir. Simón Misil como siempre lo hemos llamado. es el carrerón y victoria para Edu Mil que se hace con esa primera posición en estas primeras dos carreras segunda plaza será para Xavi Pinsach Cuidado la tercera para Mielgo ha tenido un slowdown, puede perder esa novena posición con respecto a Andrés Rojas. Y está cuarto, eh, Estadi ha quedado cuarto. La quinta plaza para Tony Santa Clara, sexto Rubén Morán, séptimo José Antonio Peña, octavo Jesús Martín, noveno Gorka Barrona a falta de decisión por lo de <laughs> por lo del slowdown down. No, yo creo que se lo habrá quitado y décimo que ha quedado andrés rojas tenemos la clasificación de la primera carrera impresionada en pantalla si, si no me equivoco como comentábamos la victoria para el Mil con ese pedazo de carrerón que se ha sacado finalmente 15 con 6 segundos al segundo clasificado xavier pinsach espectacular de este hombre no tiene yo no lo encuentro explicación. Sí, no. Habría que hacer un campeonato solo para él y ya el resto de los pilotos cero. Bueno, eh, no, split se, de Edu mil. Nos ha dejado eh, Jesús que ha tenido una urgencia y bueno volverá con nosotros la, la, el siguiente domingo en, en la ronda en la ronda dos vamos a poner el calendario vamos a aprovechar para poner el calendario tenemos la ronda 2 será nimbo speed park eh, mid ohio eh, la ronda 3 red bull ring en eh, la 4 y en la 5 terminaremos con north life un campeonato más que más que atractivo el que nos ofrece team mazazos y, y bueno eh, han sido seleccionados lo, los circuitos eh, sobre todo por, por ser circuitos y trazados que no, no están en todos los simuladores. Yo creo que, espero que sea del agrado de todos los participantes y de todos los que lo están viendo. Uh -huh. eh, parece que ha, ha salido el server, ¿no? Sí, eh, no sé si es que no teníamos segunda carrera al final configurada o, o que habrá no lo sé. Vamos a ver. pasado. Vamos a intentar intentar, entrar otra se ha quedado vez. Ahí. Igual se ha quedado congelado el servidor. No, no estoy... Bueno, yo, yo estoy entrando otra vez. Yo creo que no sé si es que la, la han dividido las dos carreras para que sea con clasificación o... Puede ser... Me parece puede que ser. eran dos mangas, creo. No lo sé. Vamos a poner el cartelito solucionando problemas técnicos digamos sí. bueno pues warm up efectivamente creo que no sé si es que me ha echado a mí o, o ha echado a todos no el... no me ha echado a mí también Nos comentan por el chat, el, el chat de Twitch Rubén Conchuela. Eh, que Tony es muy jodido de adelantarlo. Sé por experiencia, pues bueno, pues ahí hemos tenido esas manos de Javier Soto que han conseguido arrebatarle esa cuarta posición a tener Santa Clara. Entonces, Santa Clara, un, un veterano ya, un piloto bastante experimentado y al cual se le da bien prácticamente todos los coches. No conozco yo un coche que, que no le guste o que no se le dé bien. Tony Santa clara también otro de los pilotos que están en todo en todas las carreras se apuntan hasta un bombardeo. Bueno, a ver, eh, menos de un minuto ya para que vaya a empezar esa segunda ronda, compara invertida, ¿verdad? Eh... Se sí, supone que sí, pero como se ha reiniciado el server ya no lo tengo yo tan claro. Supongo si hay warm-up, debería ser así. Vamos, estamos ya en el warm-up. Diría yo que sí. Sí, sí, esto es el warm-up. Eh, quedan 25 segundos y, y nada, va a dar comienzo esta segunda manga de con 20 minutos por delante. Con estos grandes pilotos que estamos viendo aquí, un nivel, un nivelazo que es de envidiar. Y bueno, ¿quién pudiera estar ahí y tener ese con, con estos Porsche 911? El combo a mí me parece bastante atractivo. Eh, Dubai, que es un circuito, como hemos comentado, que no está en todos los simuladores. Y, y bueno, la propuesta yo creo que es bastante atractiva, la, la que nos ofrece Antigmazazos en este campeonato. Muchísima participación en la que hemos tenido que abrir varios splits para que se vayan clasificando los ocho primeros de, de cada split para este top split, este eh, server principal, el cual estamos viendo. Pues es el brazo que hay. pues eh, vemos ya los pilotos que se van colocando en parrilla para esta segunda carrera en esta larga recta del circuito de Dubái. A recta con ese desnivel ¿no? final de, de entrando en esa curva que también propicia pues eh, incluso más acción no en la curva 1 ahí está semáforo en rojo ahí estamos 20, 20 minutos para esta segunda carrera también con eh, parrilla invertida si no me equivoco ahí está con el 2010 décimo y se empieza ya la carrera y se ponen esos semáforos en verde Vamos a ver quién se hace con esa primera posición de momento. Primero está Rojas, vamos a ver a Gorka Barrón segundo, vamos ahí por dentro se cuela. Será Martín, si no me equivoco. Se colaba entre medias y efectivamente se hacía con la tercera posición, gran salida para él y muy limpia. La verdad, no hemos visto ningún contacto, nada. Destacable. Mucha sí, limpieza en pista. Efectivamente, como bien comentabas, eh, Esteban. Eh, parrilla invertida, los 10 primeros. Ahí tenemos a Edu Mir que ya se posiciona en sexta posición. Eh, había salido del décimo. Javier Soto se mantiene en novena posición. muy interesante de momento. Muy pegados todos los coches tenemos ahí todos los pilotos que se están buscando esa posición ¿no? en, en carrera están buscando ese hueco donde digamos sobrevivir adelantamientos a diestro y siniestro en esta pura de frenada también veíamos eh, mucha gente en paralelo Pero bueno vamos a ir viendo cómo se va estabilizando un poquito esta situación pero vamos eh, la primera carrera no la hemos tenido muy tranquila así que dudo que la segunda también eh, sea tranquila ¿eh? bueno, de momento eh, teóricamente tenemos un poquito más lentos la parte delantera eh, edus viene ya en p6 javier soto en p9 en santa clara nueva batalla de tommy santa clara y javier soto ahí en, por la p8 Xavier pinchat está en séptima posición Vamos a ver lo que aguantan también los pilotos de delante. Que Jesús Martí y Andrés Rojas están aguantando bastante bien. Se y se están aprovechando de la batalla que están teniendo detrás. Vemos en esta frenada de la curva 1 cómo vienen todos los coches puntitos de la mano. Ahí tiene Edu coches en paralelo se ha visto de justo delante y bueno bueno bueno eh, difícil no está difícil está y difícil está tanto para los demás pilotos como para edu el tema de, de adelantar ya está en la cuarta posición no obstante edu que ya poquito a poco se hace con uy atención oh, porque claro. y se ven problemas Atención, recibió un toque ahí, un chapa-chapa bastante importante, que lo mandaba hacia afuera de pista. Uy, atención, otro coche que veíamos cruzado por ahí. Acientada esa curva. Ver, parece es que el una... no ha salido bien. Es una pena porque estos coches con el más mínimo toque ya se, se estabilizan mucho y, y es bastante difícil que no se te cruce. No, pero, pero he visto el, el, el golpe, por lo menos a, mí, a mi parecer, ha sido agresivo. ¿eh? Ha tenido agresividad ahí. Ha ¿eh? sido sí, un golpe que se. Yo creo que han coincidido ahí diferentes trazadas. Y sí, y cuando sí, el coche está doblado. Parece, parece que es muy difícil controlarlo. Es, es importante, sobre todo en pista, eso de no solo ver tu trazada, ¿no? el, el, el tema de, de ver dónde están los demás, tener ese esa percepción de dónde estás tú en la pista, pero también dónde están los demás. Pues, eh, después de esos eh, pequeños problemas para y parece que lo tenemos eh, en la decimosexta posición. Bueno, eh, sí. Eh. 16, 16. Tenemos a Edu en eh, tercera posición. Acaba de subir otra, eh, escalar otra posición. Eh, poquito a poco, pues eh, se va a escapar. ¿eh? Yo, creo, sí, que, yo <risa> creo que va a, a conseguir acercarse a los dos primeros: a Andrés Rojas y a Jesús Martín. Y bueno, bonita esta batalla estamos viendo entre Xavier Pichá, del piloto de Víctor Casimirona, y Gorka Barrón, del equipo Baishlan. Eh, Tony Santa Clara que parece que está teniendo bastantes problemas, le ha adelantado Gerard Rev. Eh, Juan Luis Rodríguez también ha hecho lo propio y ahora mismo Tony Santa Clara se mantiene en esa buena posición. Justo está, por... ahora vuelve a adelantar a José Luis Rodríguez. Bueno, si no cuidado eh... con Edu, que le va a meter en interior ya Andrés Rojas. A Juan Luis, Juan Luis Rodríguez, perdonad, eh. Como no veo el nombre completo, me, me voy haciendo confusiones yo. <risa> bueno, pues Edu consigue eh, esa segunda posición. Y ya está Uy, otro coche trompeado en este caso creo que era de... Uh, a ver, puedo decir? Peña, creo José que es. Antonio Peña. Una José pena. Antonio Peña que baja a la última posición en ese incidente. la pena para el piloto de mazazos. Porque Uh, ¡Otro! Ha hecho muy buena carrera, primera carrera y estaba haciendo buen comienzo de segunda Gonzalo Rodrigo también con problemas. Se iba recto a la salida de esa curva. Oh, carrera más accidentada que, que la de antes, ¿eh? la verdad. Oh, hemos visto bastantes problemas. No en la salida, porque la salida ha sido bastante limpia. Pues pero. Para con la tensión, sí, perdón. Nada, nada. Eso para Edu y, y, Juan, y Gonzalo Rodríguez. Yo estoy aquí con la batalla entre Sae Andrés Rojas y sí, sí, Roberto Mielgo. Tienen aquí un grupito de cuatro pilotos. tan pegadísimos y. Bueno, y Edu Mil alejándose de ellos como si no hubiesen mañana, ¿eh? Sí, va por esa primera posición. Realmente también lo está haciendo muy bien Jesús Martín, que se mantiene ahí sí, a sí. más de un segundo y medio de, de Edu. Y, y bueno, Xavi Pinsat que trae detrás a, a estos tres coches que je, je, van a intentar disputarle esa cuarta posición, a esa tercera posición que le opción a, al podio. Espectacular la carrera, eh, se estaba marcando. Atención, porque se acaba de salir. A, algún problema ha tenido ¿eh? ahí. Eh, bueno, baja hasta la sexta posición. Jesús, eh, Martín. Jesús Martín, exactamente. Tenía problemas, no sé qué le ha pasado. No lo no, he perdido. Ah, una pérdida de control, seguramente. Y, bueno, pues ya tenemos, ya tenemos ya a Edu Milde ocupando la primera posición, como si no hubiese pasado nada. <risa> bueno, por detrás tenemos también a Luis bisiotto disputándoles esa P12 a Rubén Morán. Eh, también muy pegado a, de Félix Pérez. Pérez. Marcos Prey y. El retrasado en P17 también disputándole esa P16 a, a Pérez Tutusaus y vamos con Gorka que está al acecho de ese Porsche 911 de, de Andrés Rojas. Edu Mir que se lleva otro otro off track ¿eh? otra otra penalización de, de slow down por exceder límites de pista. Ahí sí que sigue, en la primera posición esto, gisbo, esto está décimo. Y Juan Luis Rodríguez. No, no paran de tener saludado los, eh, los pilotos. Cosas que tienen los circuitos asfaltados por todos lados. Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> bueno, al final Pero, es un, una sanción que donde actúa el juego <risa> de, automáticamente. Y, sanción de medio segundo, un segundo, depende de lo que haya cortado. Uh -huh. que un bonito grupo tenemos eh, luchando esas eh, tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Por ahí se estaba colándose por fuera Jesús Martín, ahora por dentro, lo consigue, lo consigue, ahí está. Quinta posición. Para eh, Jesús Martín, no me voy a acordar de los nombres nunca. Bueno, pues ya tenemos en cabeza de 2000. Esa eh, que se sitúa un segundito. Eh, Andrés Rojas. Ahí lo tenemos también tercera posición pegado Gorka, Gorka que va a intentar la la ocasión para, para disputarle esa P3 a Andrés Rojas. Eh, Roberto Muy también uy, uy, uy. Y por dentro Gorka. Gorka que adelantaba por esa tercera posición. Bueno, una pena porque Juan Luis Rodríguez ha abandonado, eh, ha tenido ahí un trompo y se ve que le ha, le ha dado el escape. Una lástima, no, Mielo, una lástima por Roberto Miergo. Estaba teniendo una batalla intensa por esas eh, posiciones de, de delante no, bastante reñida en esta en esta parte delantera de la carrera. Tenemos ahí a un piloto echando luces, creo que es Andrés Rojas. Xavi Pinsacho ocupando la tercera posición, intentando dar caza a Gorka y Quien se ha colocado segundo hace escasos segundos. Ahí lo tenemos. Eh, como Chávez intenta ir a dar caza. También eh, hace el, intenta el propio Andrés Rojas. Por detrás también Jesús Martín. Bonita bonita batalla tenemos aquí. Un buen grupito de coches. Que están. Eh, bueno, bueno, por dentro. Por dentro Jesús Martín lo intenta. Echa hacia afuera de la trazada rojas y madre mía y bueno, ¿eh? ha alargado bien eso. la curva ¿eh? sí si sí, se ha pegado pero bueno le ha salido bastante bien y, y ya tenemos a edu o mil eh, echando tierra por medio con respecto al segundo posición ojo es. con xavi ojo con xavi que se tira por dentro xavi pincel hay atención pero tú sabes con problemas no bueno, vuelve vuelve a cometer errores en esta segunda carrera Piloto de Virtual Racing Girona. Tony Santa Clara, tenemos también ahí eh, disputándole esa P6 a Juan Luis Rodríguez. Eh, la consumida Tony, buen adelantamiento y volvamos con la batalla que está teniendo Xavi Minzaka con Corca por esa P2. Ahí está. Bueno, ahí está el eh, sí es Edu se ha distanciado un poco, pero todos los pilotos que vienen por detrás... No, por error. Error para Juan Luis Rodríguez que se iba hacia fuera de la curva. No, no se ha ido fuera de pista, pero eso le ha costado alguna posición. ¿eh? Seguimos con Xavi Pinsatz luchando con Gorka Barrón. Ahí está intentando hacer con esa hacerse con esa segunda plaza. Difícil esa lucha y también intenta por el interior, se mostraba. Eh, Martín eh, eh, Jesús Martín, como nunca estoy seguro, tengo que comprobar el nombre y no, me tengo que ir a, a buscarlo en los tiempos. Bueno, yo estoy aquí con Luis Soto que le, le acaba de adelantar a, a Javier Soto, le ha cogido la del rebufo en plena recta y, y ha conseguido disputarles a P12. Javier Soto que, se, que está nuestro amigo Estradi. Está ya en P13, en plena remontada. A falta seis uh, minutos para que termine. Ojo, chavo Pinsat, problemas. Bueno, al final ha sido problemas para Jesús Martín. Se lanzaba quizás con, eh, con mucho ímpetu y eh, no sé ahí exactamente qué ha pasado. Si uno ha cerrado, si el otro ha, ha ido muy fuerte, pero al final Jesús que perdía posición con eh, Tony Santa Clara. Ahí por es que dentro vemos también otro coche. Bueno, es que si es una maniobra un, un poco arriesgada, la verdad. Eh, bonita de ver también, pero pero bueno, no sé hasta qué punto está eso dentro de los límites. Bueno, al final a ver, algo de chapa chapa, son turismos, tiene que haber, ¿no? Al final sí que es verdad que si te arruinas la bueno, si arruinas la carrera no, bueno. al que estás luchando, pues eh, entonces sí que diría yo que es penalizable, pero sí. Si, si tú haces lo imposible, por y bueno y, y consigues, no, no, no afectar a la carrera a los demás. Entonces, eh, bueno, bienvenida sea las la maniobras, pero con, con algo de cuidado, que no, no sea muy, eh, sí, o mientras, que no sea perjudicial, mientras, ¿no? Claro, Para la carrera no a, a otro piloto, ¿no? De todas formas ya saben los pilotos que tienen. Para si en algo ilegal, pues se revisa por parte de la organización y se pone a aplicar las normas. con Pinsat, que parece que quiere meterle otra vez del coche a Gorka, pero creo que se ha ido largo. Ahí. Y Cinco minutos restantes para el final de esta segunda carrera de hoy. Carrera emocionante, ¿eh? la verdad. Ha estado llena de sorpresas mucho adelantamiento mucha batalla y algún incidente que otro pero sobre todo me quedo con la salida ha sido bastante limpia en, en, la, en ambas carreras ha sido muy limpia la verdad y eso es de agradecer ¿no? que no te arruinen la carrera en la primera vuelta la verdad es eh, es bueno por lo menos para para levantar el ánimo ¿no? a, a los pilotos que, que puedan hacer su carrera y cuanto más digamos menos incidentada. Ah, pues Gerard Gera Red está ahí también muy pegado a Jesús Martín intentando ganarle la posición a ver si encuentra el hueco. Eh, aquí hay un también bastante interesante, liderado por Tony Santa Clara en P4. Luis Pisiotto y, y Javier Soto mantiene su lucha todavía por esa P12. Ahora a Félix Pérez justo delante, Vamos a poner la, la parte trasera de Félix. Y ahí podemos ver desde el alerón trasero de Félix Pérez la batalla impresionante que están teniendo Estradi con Luis Peixoto. Javier Soto de Estradi que esta, se lanza por dentro. Xavi pinza, echa atención. En la última curva del circuito, final de Gorka que ha conseguido aguantar por el exterior con uñas y dientes. Vamos a ver si Xavi lo vaya a intentar en las siguientes frenadas. Bueno, los pilotos ya saben que quedan tres minutitos, eh, son dos puertas las que quedan. Y bueno, y tanto Gorka como Xavi quieren llevarse esa P2. Mm. Les va a dar muy buenos puntos para de campeonato. Un bonito un grupo también verdad. detrás de estos dos pilotos hay un bonito grupo luchando ahí por posición están 5 6 7 8 coches que podrían estar todos en ocupando esa cuarta posición Uy, atención se sale se sale javier martín se salía también por detrás eh, Tony Santa Clara, si, si, no, si no he visto mal. A y ahí ahí Straddy, eh. ojo Estadi que se está acercando poquito a poco, ocupando la decimoprimera posición. ¡Oh! Y veíamos un trompo ahí, no sé de quién se trataba. David Rico parece ser. Eh, director automático, no sé qué le pasa, que, que, que me muestra el accidente y luego ya... Adiós, ¿no? No, ¿no? no muestra ni quién es. Aquí hay un grupo de seis coches, desde la P4 hasta la P9, que. que no se sabe cómo va a terminar, vamos. Y sí, sí, batalla, está espectacular la cosa. La batalla por la segunda posición continúa ahí entre Savi y Gorka. Eh, tiene estar bastante interesante de ver la retransmisión. Sí, sí atención, porque se puede Gorka. tirar en esta. Se puede tirar en esta, lo voy a intentar. No, no, se va a guardar, ¿eh? Se va a guardar las ganas para final de recta, quizás. Vamos a ver cómo sale traccionando casi. Quizás mejor, ¿eh? Quizás tracciona mejor Chai Pinsach aquí en esta recta principal. Llegamos a la curva 1, a la frenada. Ahí está, mostrándose por dentro. Lo va a intentar, así es. Eh. Se tiraba por dentro, pero parece que alargaba mejor la frenada gorka Bonita batalla que tenemos aquí. Ojo porque se pone en paralelo. No, no, era, era ilusión óptica. Pero, pero ahí está, eh, ojo porque podríamos tener aquí eh, muy buena defensa. Bonita batalla. Sí, sí, muy buena defensa la de Gorka que está cogiendo la trazada. Uy, por dentro. Ahí está. Por dentro se tira Chavi pinsach en esa curva de doble radio ahora tiene el interior gorka nuevamente vamos a ver cómo va por fuera ahí estirando la frenada y la aguanta la aguanta bien gorka pero también lo aguanta muy bien Chave Pisach. vamos a tener acción hasta el final recta opuesta ¿no? a, la, a la recta principal incluso más larga y están en paralelo en la entrada a esta apurada en esta curva bastante cerrada y se hace con la segunda posición Xavi esta Atención porque puede hacerla contra Gorka. Tres segundos son los que restan ya de carrera. Y Xavi Pinsach defendiendo con uñas y dientes. Atención porque se cuela por dentro Gorka. Oh, y tracciona mejor. Qué disputada, eh. Sape 2. Allá va Xavi Pinsach, Va a intentarlo. Sé que lo va a intentar. Por lo menos en la última curva o en esta. Quién sabe. <risa> Quedan ya nada, dos curvas. Para que esto acabe. Uy, atención porque está en paralelo. Lo intentaba. Vamos a ver si tracciona mejor aquí. Va a ser clave para la, la última frenada. Por fuera está... Chavi se va a intentar la contra trazada Y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Paralelo. Vamos a ver quién acaba eh, segundo, perdón. Y... Parece que va a ser para Gorka. Gorka, yo creo que sí, que ha sido para Gorka, eh. Bueno, pues por aquí también viene un grupito. Bueno, ya ha llegado Tony Santa Clara, Roberto Gil, Rubén Morán. Bueno, el primer piloto Edu Mil. Eh, nuevamente gana la carrera aquí en dubai eh, los 20 minutos la segunda manga eh, gorka Barrón ha quedado en segundo lugar esa disputada plaza con respecto a salpinsa se ha quedado el tercero y era el, el cuarto tony santa clara p5 roberto gil se lleva a la sexta posición robert morán séptimo félix félix pérez el octavo, Juan Luis Rodríguez el noveno y Andrés Rojas el décimo. Está ahí los 10 primeros. Javier Soto en su remontada particular ha, ha conseguido quedarse ahí en P11. P12 para David Figueroa, Marcos Prelli en P13, José Peña que había tenido algún incidente el 14, Gonzalo Rodríguez 15 y David Rico el 16. Eh, Pérez Tutusaus, Jesús Martín, Luis Pescioto y Roberto Miergo han tenido que abandonar por algún problema creo ah, tres descalificados si no eh, me equivoco ha sido seguramente por incidentes y eh, en el caso de tutusados ha sido un eh, un did not finish un dnf que bueno ha retirado la carrera que me vas a permitir porque me tengo que recuperar de semejante batallón por esa segunda plaza con, eh, con Xavi Pinsach y Gorka, Gorka Barrón, perdón. Está muy bien. Espectacular. Ha acabado a 22 milésimas, bueno, 22 centésimas de segundo. Xavi Pinsach, que parecía que era eso, foto finish. ¿eh? Bueno, Qué carrerón. Antes, sí, eh, eh, impresionante el final de carrera eh, para muy disputada esa P2. Eh, te saludan por aquí, Román Barces. Eh, grande Esteban, un abrazo grande. Desde el Facebook estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook. Y, y bueno, yo, eh, si queréis, vamos a entrevistas. y si hay algún piloto que quiera pasarse, ya sabe que está invitado a pasarse por aquí por el canal de voz del Discord de Spain, de RRS. Uh -huh. Y vamos para allá, Esteban. Si quiere, que está Roberto Gil. Muy bien. Buenas Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad. Es una pena la primera que he tenido. Me ha pegado por detrás Luis, que se ha pasado de por pobrecito, y me ha, me ha sacado. Estábamos, creo que era sexto y séptimo. Buenas. Pero vamos, ha estado muy, muy, muy apasionante. mucho Muchísimo nivel. Aquí, muchísimo nivel. Sí, sí, y la sí, sexto. de que se ha ido a las dos mangas. Ha habido peña. El resto estaba bastante, bastante. Ay, sí agrupado todo y ya te digo, y ha habido pequeños toquecitos que han relegado unos y otros para adelante y para atrás. Pero muy bien, me lo paso muy bien. Además, es que el coche es muy, muy, muy complicado, eh. Parece sí, que sí, no, sí, pero. Sin ABS, sin. Sí, sí. Es DC, muy complicado es de frenar, de tracción. de tracción, de todo. Y además que el circuito también es parece que no, pero es muy técnico. Hay curvas que pierdes muchísimo tiempo. Si no las trazas bien, eh, si no sales bien a las rectas. Sí, yo creo y que también ya te digo. los pilotos confiáis un poco, ¿no? De que no tenga. Escapatoria, o sea, que tiene mucha escapatoria este circuito, no tiene muros cerca ni tiene chinorro ni nada. Y entonces, pues buscáis bastantes límites y, y se ve como como arriesgáis. Habéis comido bastante el load pero, down? pero lo que te digo, ya no se arriesga, no, no es, que es que arriesga. te pasas un pelín más de la frenada, se bloquea y te vas. ¿Sabes? Entonces, claro, si quieres ir rápido tienes que apurar, pero claro, si por lo que se te pasas un pelo, es que te pasas un pelo y pierdes la curva. Y te pasan bueno, tres. Eh, <risa> por aquí a Pedro Valencia, Roberto Miergo, a Kevin Fernández ayer a Rerón, fuera al bañares. <risa> bueno, sí, a a todos. todos. Nada, tenéis el micrófono abierto para comentar la experiencia que habéis tenido en esta primera ronda de esta Summer Cup organizada por Team Mazazos y RRS. Roberto, bueno, también, bueno. lo hemos visto ahí fuerte ¿eh? en bastantes batallas. No os ha dado mal, no os ha mal. Bueno, la primera, la segunda por desgracia... Eh, se acabó antes de lo esperado, la verdad. Sí, creo que no ha llegado a terminar no la segunda. Nada, se por incidentes... Veía, se te veía con bastante ritmo. Ni, ni me he dado cuenta, sinceramente, de los incidentes. Porque golpe chapa chapa por aquí, uno en la salida... Bueno, creo, supongo que la salida, porque si no, no me salen las cuentas. Mm. Eh, luego creo que me ha pasado el Xavi, pues también. Un poco que me ha empujado, pero nada bien. Y luego creo que la definitiva ha sido con Martín, no estoy seguro. Sí, y Jesús. nada, me he fuera y ya... Sí, bueno, al final eh, es un simulador que, que suele penalizar bastante el contacto, ¿verdad? Y al final con, con un límite de incidentes ajustado, pues quizás eh, eh, si tienes un mal día, te, te echa y, y adiós carrera, ¿no? En efecto, en efecto. Bueno, al menos en cuanto a daños no tanto, pero si tienes el, como dices, el límite el de daños ajustado, no, vamos, yo es que ni me he dado cuenta y estaba bastante más ajustado de lo que pensaba. Uh -huh. Bueno, pues tenemos el chat abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta a algún piloto. Eh, uh -huh. Yo quería comentar, eh, Diurka que habrá estado en el server... En el segundo split. Sí. sí. Eh, Kevin también, ¿no? ¿Cómo habéis terminado? ¿Cómo han estado eso? Bueno, voy, voy, voy, ah, no, voy a ir a... ordenando. Sí, hagan orden. Dirka, dirka, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido la carrera? ¿Qué, eh, ¿Cómo te has sentido? Nada, nada, bueno, es, el coche a mí me gusta bastante, la verdad. No sé, la cual no la ha he hecho muy bien, pero vamos. Eh, luego en la primera manga, de repente, en cuatro curvas, he adelantado cinco posiciones. Lo que pasa es que luego me he hecho un trompo. Bueno, la primera manga se me ha ido un poco al traste al final y he quedado en la misma posición que he salido. Pero vamos, luego la segunda ha sido un carrerón, ¿no sabes? La segunda, después de la lluvia ha salido el sol, como suele, se suele decir. Y vamos, eh, he quedado primero. He tenido una lucha increíble con Pedro Valencia en las últimas vueltas. ¿Sabes? Que me ha recortado el poco espacio que tenía. Y hemos pegado unas últimas vueltas, vamos, al límite, yo creo. la de y... la recta de atrás, eh, su que si te pasaba en largo. Y no... Luego, luego hablaremos con, con Pedro le, le entrevistaremos con, que tenga su, su tiempo de, de, de dar sus impresiones de carrera que, que vaya que nos comente un poco pero bueno diurka eh, lo importante te has pasado bien ¿verdad? sí sí fenomenal fenomenal que sean más carreras así o sea hay un nivel alto eh, la gente muy limpia o sea todo va muy bien no sabes que, que todo sea así de aquí en adelante eh, alguien quien también hemos visto ahí en plena batalla ha sido Gerard Rev en el Split 1. Eh, yo creo que vamos, diversión a tope, ¿no, Gerard? Hola buenas, pues sí, la verdad es que he sufrido un poco en, en la primera carrera, creo que estaba como he arrancado 14 que, una cosa así, sí, sí. y me he ido asentando detrás de los de, de algunos pilotos. Y no terminaba de encontrarme cómodo, porque aunque tenía algo más que ellos, no llegaba a, a, a poder rebasarles, ¿no? Y entonces, bueno, pues he intentado ponerlos nerviosos, eh, me he puesto nervioso yo, he hecho un par de fallos y, y nada, creo que, que me he quedado más o menos por ahí con la 12 Y en, en la segunda, la verdad es que ha sido una grata sorpresa, porque también arrancaba de la doceava posición y he terminado en la cuarta, con lo cual pues sí, como comentabas, eh, remontada, pero igual sufriendo un poco más que, que en la primera, porque como comentaba también Roberto, es un coche que es muy fácil cometer algún error y también pues estando ya en las posiciones más de adelante, como que te da más respeto, ¿no? Cometer algún fallo y poder involucrar a algún otro piloto, eh, pero bueno... Eh, yo creo que, bueno, suda, su, sudada garantizada, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Que... Yeah, si, si me permites, bueno, te, te quería preguntar, cómo has visto? Eh, sobre todo, el, yo he visto el tema de salida ha sido súper limpia, pero luego eh, quizás en la segunda carrera ha estado bastante incidentada, ¿verdad? Eh, he, visto, he visto algunas salidas, eh, pero no te sabría decir si ha sido por toque directo o por, uh -huh. por derrape, perder, perder al, al momento de tracción. Sí que también puede venir dado a que se metía mucho más morro eh, uh -huh. del coche, entonces terminabas en, en paralelos, que bueno, pues al final es lo de siempre, ¿no? Si te, otro piloto te, te cambia tu trazada, pues ahí, ahí puede venir el el error y quizás mm. por esa parte han venido más pero yo diría que más bien han sido fallos ¿eh? yo, vamos yo accidente directo mm. de, y luego el coche también okay, que no, lo, por supuesto que o sea al final que... es un es un tema de, de que vienen los de atrás con, con algo más de ritmo porque claro son los que han clasificado en teoría más adelante en la primera clase en la primera carrera y, y eso pues también condiciona que es decir bueno yo, yo voy más rápido que el de delante voy a intentar adelantarlo como sea entonces a veces hay que intentar medir eso, ¿verdad? Sí, sí, es, es tener el temple ese y, y encontrar, encontrar el momento. Y lo que yo comentaba antes, pues intentar meter presión al delante a ver si, si hace el fallo y, y te cede directamente la, la posición sin más pelea. Pero eh, repito, con estos coches hay que ir con mucho siento con el sí. tema de la frenada, sobre todo. Sí. Vamos, a mí personalmente me da más, más miedo la frenada que el el gas porque si el reparto no tienes... de pesos diría no sí bueno y también que si no tienes eh, la referencia donde va a frenar el otro piloto y te frena un pelín antes de lo que tú de claro. frenar, eh, entonces le pisas ese pelín de más y entras en el bloqueo y ya solo puedes buscar hueco para irte recto porque no <risa> ya no lo paras ¿no? Uh -huh. y luego el toque que no los toques no, lo, no los tolera muy bien este coche la verdad que tiene es muy no sé yo lo veo muy inestable no muy pero hay que, que ir fino y por su sitio. ¿Pero crees que se pierde de atrás? O... No, eh, a ver, eh, como tiene la frenada que tiene sin ABS uh -huh. y, y está lo considero tan inestable, en plena curva, cuando estáis doblados prácticamente, uh -huh. ahí el más mínimo toque eh, trompo. Vamos, que yo creo que es lo que le ha pasado a, a Javier Soto a, Estradiv a Estradivar. A Soto ha derrotado. Ha tenido un problema bueno, eh... segunda la segunda manga y ya tiene que rematar. Ac ¿también? acaba de entrar por aquí eh, Edu mil eh, bueno en fin, Gerard, eh, muchas gracias por pasarte por el canal de entrevistas igual a ti Diurka eh, y, y, roma, quería, y quería felicitar sobre todo primero a, a Edu mil por, por su carrera luego estaremos con él entrevistándolo pero felicidades Edu eh, espectacular o sea <ríe> espectaculares dos carreras eh, Sí, parecía que no tenías rival, ¿no? Sí, la segunda manga, además, que lo hemos visto ahí a Edu eh, remontar muy rápidamente hasta la primera posición. O sea, no sé si ha tardado tres puertas como mucho. Edu, ¿qué tienes que comentar? Nada, es que vi aquí a todo el mundo y dije, pues me uno, me uno a la fiesta. ¿no? Sí. Nada. Bien, sí, las cargas bien. La segunda manga fue un poco loca, no sé cómo quedó más, más en... hubo muchas salidas, ¿no? Es que yo yo ya vi varias, por pues eso lo comento. Sí, la sí, sí eh, lo comentábamos ahora con Chagas. Sí, no un coche... A ver, el coche es, es complicado. Para mí es de lo más complicado que he probado en este juego, ¿eh? O sea... Bueno, pues eh, no, has probado, no has probado el die Racing. No, no, pues este para mí es un... O sea, cuesta cogerle el feeling y, y yo me esperaba ya que la segunda manga iba a ser complicada por el tema de, del tráfico, porque que sea, me pasó varios sustos de... Claro, estás acostumbrado a frenar en tu referencia, ya frenaba un poco antes, pero tampoco sabéis que estás estudiando, ¿no? Cómo no frena la gente. Sí, en la segunda te has comido algún slowdown también, ¿no? Sí, sí, pero me, me comes slowdowns que los que hayan corrido me entenderán en, en una curva que te lo meten por la cara, ¿sabes? O sea, sí. que no ganas tiempo y te meten slowdown, que piensas claro, un poco claro, el piano... ¡Penúltima sí. curva, si no me sí, equivoco! Sí, sí. Ese, ese el slowdown curva, que, no? sí, yo no entiendo cómo está así ese slowdown. Es Muy más, fuerte. hubo uno, una de las veces que vi que iba a pisar el piano, lo pisé, levanté el pie, me eché hacia la izquierda y me lo cascaron igual. ¿sabes? Fue como... Eh, parece que el, el piano ese tiene, no sé, es muy eh, pues, sensible o bueno, algo así. Eh. Uh -huh. Pero bueno, nada, bueno, bien. La segunda yo... manga he respetado más ya todo eso. Bueno, pero la pero primera vamos... No, a mí, a mí me curiosamente me, pas, me pasó más en la segunda manga, por, por uh -huh. ir confiado y, y pensar que iba bien, pero que es un slowdown que está mal para mí, vamos. O sea, bueno igualmente bueno, para, mí, para, para mí para todos, ¿no? Al final... Igualmente, tampoco tienes mucho por qué quejarte porque te has llevado las dos victorias, o sea... Eh... No, no, sí, sí, a ver, está... Sí, Ent está entiendo bien. la frustración, o sea, al final eh, siempre pasa que en algún circuito, en algún simulador siempre hay ese límite de pista que no debería sí. estar ahí sino más atrasado, ¿no? En... A ver, yo te digo, me quejo pero bien, vamos. Sí que es verdad mm -hmm. que es eso, que, que el coche este... Yo ya desde el primer momento lo he comentado con, con, con Tony, que está aquí también, creo. De centrarse sí. en, en el ritmo y no en la vuelta rápida, porque como te falta ritmo, es que no te va, no vas a ningún lado. ¿no? Ahora sí, hablaremos eh. con él. Eh, bueno, pasamos a Kevin Fernández, porque es que me están esperando aquí a gente y, y supongo que cada, cada uno también querrá su momento de entrevista. Eh, bueno, eh, Kevin, cuéntanos, ¿cómo te ha ido la carrera? Bueno, bastante bien, las cuales ya sabes que lo hago muy mal, como siempre, pero después en carrera, la primera, pocos incidentes, séptima posición, así bien, después en la segunda, no sé qué me ha pasado, se me han encendido las luces verdes y me he quedado atascado, me ha pasado todo el mundo, ¿qué pasa aquí?, pero en la segunda ya, bueno, uh, no sé si será por los nervios o qué. Uh, sí que ha habido trompos, uh, toquecitos, uh, salidas inadecuadas. Uh, bueno, mucho que viene siendo una carrera. <ríe> pues sí, uh, la verdad es que en la primera no sé si he tenido 5 de 30, que están bastante bien. Pero ya en la segunda ya 13 de 30 y... Uh, esto no mola. Coso una bueno. cosa, ya están los resultados en la, en la web de Raidroom Spain, ¿vale? Sí, si queréis bien, ver, tiempos, vueltas, mismo, o que en la retransmisión, aquí en la página de Raidroom Spain.com eh, tenéis todos los campeonatos y en la Summer Cup ya tenéis subidos lo, los resultados. Y tenemos en esa primera carrera, en esa primera manga, el ganador de 2000 con la pole position y la vuelta más rápida. El piloto con menos incidentes ha sido Andrés Rojas. Y en el, en el segundo split, igualmente con Edu y Marcos pregi se ha llevado el, el piloto con menos incidente. Bueno, tenemos también por aquí a Tony que ha estado ahí en la pomada ha estado en, eh, prácticamente en todas las batallas de la cabeza. Hemos visto disputarse la posición con, con nuestro amigo Javier Soto ahí en la primera manga y luego en la segunda manga también ha estado bastante interesante. Tony, ¿qué te dice? Nada, principalmente, ya, ya le pedí perdón porque la verdad es que es culpa mía totalmente y, y fue porque perdí referencia. Estaba luchando con los dos de delante, ni me fijé que estaba él detrás, él pilló el interior y yo quería hacerles a, a una contratrazada y, y lo reventé. No, no, hay, no hay excusas, o sea, es así, sí, bueno, no la hay más. Bueno, culpa cosas que pasen. Y... Claro, es que luego lo intenté estaba mirando todo el tiempo para el relative, a ver si se acercaba y tal, para, para por lo menos, eh, no sabes, esperarle, cualquier cosa así, pero lo perdí de vista y yo dije, bof, eh, nada, tiro para adelante y pues nada, luego esperando ahí vi que más o menos iba remontando y yo estaba, ya, realmente estaba pensando, si se acerca un poquito más le espero, sabes? y tal, porque me, me, me supo bastante mal, no te voy a mentir pensé, estuve más bien la segunda tanda, pensando más en el ostión que le metí gratuito que, que en correr la primera me gustó mucho más la verdad es que fue, fue divertida fue muy divertida, lo que no me gusta es eso, las parrillas invertidas, es, lo es, es un caldo de cultivo para estas cosas diferencias de ritmo, fallos este coche es difícil me... Entonces quieras que no, pues siempre pasa estas cosas, eh, de Qs, te encuentras uno que va más lento que tú, pero como te, le sacas cuatro décimas no lo das pasado, porque el, el circuito tampoco da, da lugar a ello, ¿sabes? A pesar de que haya varias, varias frenadas o te pasas, bueno, eh, pero bueno, yo para, para verlo mucho salseo, eso sí, sin duda, vi coches Ahí. volando, vi de todo, trompos, o sea... Desde, desde ese punto de vista estuvo muy bien, o sea, pero desde el punto de vista la primera tanda yo creo que fue la, la buena, la buena de verdad, la, la divertida, ¿sabes? En general que la gente iba con su ritmo verdadero, ¿sabes? En su puesto que le corresponde, eh, vamos, la posición real de, y la velocidad que tiene cada uno, ¿sabes? No derivado de, de circunstancias ajenas, claro. pero bueno. Y en, la, en las parrillas e invertidas lo que entra es esa gestión de, de, de adelantamiento ¿no? El, el que la suele hacer mejor es el que suele llevarse... Ya no, ge, ya no es gestión de adelantamiento, también es gestión de saber defender o cuando sí, saber defender, no, nada, nada. ¿sabes? Porque al fin y al cabo, eh, yo qué sé, yo no voy a defender a Xavi, a, a Edu, no, diciendo, claro. ¿A qué voy a defender? ¿Para qué? El ¿Para qué? Formato ¿Para qué? De si el... ellos de... frenan que eran 25 metros más adelante, me van a llevar por delante, porque se frenan mucho más tarde que yo. ¿Sabes? Un claro, coche al final, que bloquea, al final claro. yo, yo considero que la gestión de adelantamientos no solo es el, el adelantar tú, sino ah, sí, el sí, que te supuesto, adelantan a ti. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso digo que sí, das al SEO las parrillas invertidas, desde el punto de vista de que, pues, que el que está décimo se pone primero. Ajá pero a la vez es un caldo de cultivo de incidentes y de, y de enfados. <risa> en este caso, pues yo salí beneficiado porque el que le dio soy yo, pues uh -huh. en ese sentido, eh, que ya se le dije a digo, oye, mira, eh, reporta que para eso está, porque la realidad es que yo giré, te metí un ostión, porque yo estaba peleando con los de delante, se metieron ellos por interior, se habían colado en la anterior, entonces yo uh -huh. hice la trazada distinta, hice una contratrazada, que era fuera, adentro. Eh, con la mala suerte que era Straddick quien estaba dead, ah, <risa> entonces eh, yo giré como si fuese un 90 grados, ¿me entiendes? Entonces, digamos consecuencia... que siempre, siempre está la mala suerte, de si, si te encuentras a alguien hay mala suerte. Sí, igual. sí, sí, pero bueno, eh, ese es el, realmente es el mal sabor de boca que me llevo, en el fondo eh, fue, me lo pasé muy bien y la carrera fue muy entretenida, además yo fui en el alambre, eh, como siempre, que califico fatal, pero bueno, eh, porque no sé hacer vuelta rápida, entonces eh, me toca adelantar. Entonces eso te conlleva que, que te lo pases un poquito más eh, mejor, porque vas adelantando, vas haciendo cosillas. No es en, ¿sabes? en autobús todo el tiempo, en caravana hasta el final de la carrera. Eso es lo, lo bonito. Lo bonito que, que, que me pasó a mí. Lo malo lo otro, que fue un, una locura absoluta. La, la segunda tanda, hubo golpes hubo de todo, pero bueno, es, es normal parrillas invertidas, coche complicado lo que volvemos a decir pocos incidentes y hubo varios de decurs yo estuve, yo estuve a borde, creo que me quedo un por cuatro, con la tontería mm -hmm. que por eso de de luchar, ya, ya en las últimas tres vueltas dije yo, nada, aquí me sopla una mosca y me voy fuera y, y me empezaron a adelantar todos porque yo me estaba esquivando eh, a Lupi esquivé a todos, ya dije yo, no, mira yo quiero acabar, ¿sabes? quedan dos vueltas eh, no acabo con, con me dan un por cuatro y adiós. Pero bueno, este euro sí, estuvo bueno. Muchas gracias, Tony. Eh, vamos a pasar a Pedro Valencia. Eh, eh, eh, chico, yo creo que tenía muchas ganas de, de hablar. ¿Sí? <risa> <risa> y bueno, Pedro, eh, cuéntanos cómo te ha ido la carrera, cómo te has sentido, te has divertido. Bueno, sí la verdad es que ha sido bastante divertida, me lo pasa bastante. La primera he tenido, creo que, 14 incidentes. Uh -huh. la cual y me ha salido medio, bueno, vale, salió séptimo y bueno, no está la segunda. Está, Estaba... está hablando ahora eh, eh, y he quedado a segundo. le pongo bueno, la verdad es que me he divertido con su jarbañar, eso ha sido una pelea espectacular y Pabloña también y luego el toquecito que me ha dado Eric Castro, que es un susto en la segunda mano vale. Pero lo puede comprar, así que lo ¿Sí? me ha divertido bastante en general. Ah, se ve que ha, ha estado bastante interesante también eh, el servidor eh, para que los pilotos se clasifiquen. Estoy viendo los resultados y ha ganado Ariel las dos mangas. O sea que Ariel lo tendremos en, en el Split 1, en el Split Top, eh, la semana que viene, el próximo domingo, en, en el circuito de Nimbo, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, eh, si queréis vea, comentar algo más, podemos seguir creo que ya. me falta Roberto Miergo. Eh, bueno, a al creo principio, verdad. no sé. Ah, sí, es verdad, es verdad. Pues eh, nada, pues lo vamos dejando por aquí, ¿no, Fran? Pues sí, nada, eh, comentaros a todos. Gracias por la participación. Esperamos que lo hayan disfrutado los pilotos que hayan estado en pista y todos los que lo hayan visto en directo o lo vayan a ver en diferido. Y nada, la semana que viene ya sabéis que tenemos Nimbo. Eh, va a estar bastante interesante esa carrera. A ver. Subirán los ocho pil pilot, primeros pilotos de <coughs> del split clasificatorio que han corrido hoy. Y, y bueno, tenemos, tendremos novedades y. Perdón, perdona, una pregunta. Eh, tenemos la transmisión del Split B, ¿eh? o sea, el no, de... no, no. No, no lo han comentado por el chat, pero no, no tenemos tantos recursos como para retransmitir tanta carrera a la vez. Vale, sí, vale. Se podría. No, por preguntar, es que yo he hecho directo ese... en Instagram, pero no sé qué coño he tocado que no lo he podido guardar, tío. Sí, podríamos hablar con con Tim Mazazos y comentarles de de que sea otra hora. No sé, yo uh -huh. qué les parecerá o qué les parecerá a los pilotos para quizá pues darle cobertura también al clasificatorio ya que estaba viendo tanta participación pues oye pues mira pues son Voy carreras bastante tener. interesantes y seguramente también hay bastante nivel o sea que vais a tener sí. trabajo si es así eh bueno se y a ver qué dicen vale, eh, nada a vamos a ir cortando ya la retransmisión ya os digo eh, el próximo domingo nueva Ronda la ronda 2 en Nimbo con, con estos Porsche 911. Este aprovecho también este para comentaros que este miércoles empezamos campeonato. Queda alguna plaza y empezamos campeonato aquí en el RRS con la nueva Fanny Cup con los DTM del 92. Ahí también estamos en circuitos alemanes y coches alemanes. O sea que va a ser tremendo eso. Bueno, nada, eh, un saludo a todos y gracias por, por todo. Venga, Fran, nos vemos, nos vemos bueno. todos. Otra. Venga, Salud. saludos. saludos a todos.